Ana Obregón y Alessandro Lecchio acompañen el seufil a un centro especializado en cáncer de Nueva York. Ana Obregón y Alessandro Lecchio han reaparegut juntos, per estar al costat del seufil, al La familia al complete se ha trasladada a Nueva York, on han visitat el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, una clínica médica especializada en el tractament y la investigación contra el cáncer. Les imatges, que atreta la Jun 10 minutos, Mostrene y les tres protagonists, a mes de la parella del jove, entrant a esmentat hospital el pasat 8 de abril. Comes esmenta la publicación, el pares de L. alex estan, molt preocupats pel seu fill. Es desconex el actual estat de salud de Lekio Junior, tati que les imatges no fan pensar de manera molt optimista. Ana apareix fumant en taat moment, per a la tensió. Mentre que Alessandro reflecte Ix un aspecto serios y preocupat. No obstante Ixo, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center estroba en el segundo al ranking del centres de referencia per combatre el cáncer. Per Ixo, en cas de rebre noticias negatives, Alex podría rebre el Tractament pertinent per millorar el seu estat de salud. El fil de Ana Obregón y Alessandro Lecchio, Alex Lecchio Jr., va a ser protagonista Miss enrere en anunciar el seu próximo compromiso. El joven, de 25 enis, va a anunciar que es casar a ambla seva sicota, Francisca, en cara que no va a concretar si el en ya que es produiría el 2019 o 2020. No obstante Ixo, la parella no considera que la relación entre el matrimonio y el Fils Giji de ser inmediata. El mateix Alex barre con -er que, fin se y el es 32 o 34, res, permittentese a Ixigaudir gaudir de un senis de convivencia amb la seva futura dona, avans de l arribada dels nens.